¿Cómo andás? Bienvenida y gracias por estar acá, por este espacio en que me brindas, por estar del otro lado. Si sí, En este video vamos a estar hablando sobre el vivir el aquí y la ahora, para que dejemos un poquito de lado todo lo que no está pesando, lo que no es tan importante y para que centres tu atención en el pequeñito que hoy tiene en tus brazos. También vamos a estar hablando sobre la fusión emocional, que la razón por la que sentí toda esa montaña de rusa que estás sintiendo en este momento y también vamos a estar hablando sobre cómo gestionar las emociones cómo aceptarlas, cómo conocernos nosotras mismas para utilizar esta herramienta y poder incorporarla a nuestro día a día para que podamos disfrutar la vida que hoy tenemos para que podamos disfrutar la maternidad que siempre quisimos en el aquí y en el ahora es cuando, ¿qué es el aquí ahora? Es ser plenamente consciente de lo que está sucediendo en este momento. Es unos minutitos en que vos de manera consciente pensás y pones tu foco en el pequeñito que hoy tenés en tus brazos. Mirarlo, mirarlo en tus brazos, mirarlo ahí donde está y podrás ver lo hermoso que es tener un pequeñito que te cambia la vida, que te, que te da vuelta toda tu vida. Míralo y mira la magia que hay en su sonrisa y en su mirada. Mira el poder que tenemos hoy en nuestras manos, que cambiara su vida y nuestra vida para siempre. Conecta con él, conecta con el amor que hoy estás sintiendo en este momento, con... El va y ven de tu corazón, porque ahí podrás ver la gratitud de, de, esta, de esta situación en la que estás pasando. Esto es poner el foco en lo que hoy está sucediendo y no tanto el foco en la rutina y en todo, en todo lo que nos está pasando en este momento. Porque hacerlo de manera consciente varias veces al día nos conectaron con nuestro pequeñito y podremos estar presentes para él vamos a poder estar ahí y estar en conciencia y no que estemos ahí pero en realidad estemos en otro lado pensando en otras cosas cosas que al fin y al cabo son sin importancia o a comparación del pequeñito que hoy está en nuestros brazos entonces hacer esto Va a llevarse al día, te va a llevar a conectar a que viva tu maternidad de otro lugar. Y con este estado y con esta emoción es que ahora te voy a contar sobre la fusión emocional que habla Laura Goodman. Que es por eso es que tienes todas estas emociones que te dan vuelta, que te rompe todos los cimientos de tu vida, que no te tenés, Porque sé lo que está en esta situación. Sí, que, que es no reconocerte en el espejo que no puedes comer tu comida calentita, que no puedes dormir que los sueños no pesen terriblemente que no podamos hacer, no podemos ir al baño que nos sentimos desconectados del mundo entero que estamos viviendo otra era dentro de nuestra, de nuestra casa y que no podamos o que nos sintamos solas porque estamos acá y porque nuestra única conexión humana de nuestra pequeñita y nuestra pareja si el que la hay entonces voy a contarte un poco sobre esta función emocional para que te entiendas en este momento y también para brindarte la herramienta para poder gestionar y de a poquito equilibrar tus emociones con tus acciones y con tu vida y con tu maternidad para que hagas la maternidad que vos quieras, para que vivas esa maternidad que siempre soñaste. Mamá y bebé están en una fusión emocional que lo llama Laura Goodman, que habla sobre la fusión, la conexión que hay entre mamá y bebé. Está bien que dentro del, del cuerpo están los primeros nueve meses. Cuando se separa la mamá del bebé, eh, o el bebé se separa de la mamá, empieza una, un desprendimiento físico, pero no a nivel emocional, ni a nivel espiritual. Entonces todo lo que está sintiendo el bebé es lo que voy a estar sintiendo. Y que dice Laura Goodman que la, toda la emoción en que la mamá está sintiendo en este momento, todas las heridas y las sombras lo están eh, manifestando el bebé en este momento porque por ejemplo los próximos nueve meses de que llega el bebé son los momentos más delicados de una mamá son los momentos en el que en el que perdemos nuestra identidad per o sentimos que estamos perdiendo nuestra identidad perdemos el el mundo en el que nosotros vivíamos antes de esa mamá Perdemos la mujer que éramos antes y tenemos un montón, pero un montón de emociones que no sabemos qué hacer. Que nos sentimos sola, que nos sentimos abandonada, que, que somos mala madre, que somos la peor madre del mundo. Y todo ese sentimiento, todas esas emociones, en realidad lo está sintiendo también el bebé. Esto no es para que estés siempre contenta durante los próximos nueve meses, porque no va a ser posible hacerlo de esa manera. Pero sí va a ser que vos trabajando en tus heridas y en tus sombras puedas acompañarlo a tu bebé de otro lugar. Puedes acompañarlo de conexión, de esta fusión, de saber qué es lo que necesita realmente. Puedes conectar. Desde un lugar más sincero, porque vive una sociedad en la que estamos continuamente eh, tratando de volver a la normalidad apenas llega nuestro bebé. Estamos tratando de volver a trabajar, estamos tratando de que, de que tome la leche lo antes posible, que tome la mamadera lo antes posible. Estamos tratando de apurar ¿no? todos los procesos, de que camine, de que se empiece a independizar y eso hace que haya una, una desconexión brusca en el bebé y en la mamá por lo que de esta manera es difícil conectar con lo que no está pasando adentro nuestro y conectar con lo que le está pasando realmente al bebé esta fusión emocional de la que habla Laura Bunda no se trata solamente de que el bebé sienta la cosa de la madre sino que de la madre pueda sentir realmente lo que el bebé necesita de poder escucharnos, de poder saber realmente qué, qué es lo que nos está necesitando en este momento en nuestro pequeño, de que no estemos callando continuamente ya ante nuestros pequeños, porque en realidad estamos callando nuestras emociones, nuestras heridas, porque cuando nosotros queremos trabajar en nuestras heridas, es bebé manifestar otra cosa, manifestar una paz, manifestar una tranquilidad, Manifestará otro tipo de llanto u otra comunicación u otra conexión con vos. Entonces, ambos estando en una situación en la que creemos que, que tenemos que encajar en la sociedad es que cuando más necesitamos estar solos, cuanto más necesitamos estar conectados tipo las primeras civilizaciones porque necesitamos el, el, el rebuardo de, nuestra, de nuestro hogar que, que, que el tiempo pase, que no pase, no importa sino que el mundo que yo estoy viviendo dentro de mi hogar sea distinto al que está sucediendo afuera porque si nosotros metemos en ese en, en ese, ese vorágine de, de, de, de situaciones afuera Comenzamos de conectarnos de lo que le está pasando a nuestro pequeño y de lo que nos está pasando a nosotros también. Esta es una fusión emocional de la que habla Laura Goodman, que habla sobre... sobre cómo es que nosotros durante los próximos nueve meses, después de, de que llegue el pequeño... Comenzamos a creernos que estamos locas, que, estamos, que no tenemos nada, que, que no pasa un montón de cosas. Entonces, una manera de comprender qué nos está pasando durante estos nueve meses. Entonces, esto lleva también a que nosotras nos comprendamos a nosotras mismas, a que comprendamos a nuestro niño para poder llevar una maternidad más plena. Pues, no no te digo que todos los días va siendo de color de rosas pero si sí, puede vivirlo dios grises de otro lugar de un lugar más pacífico de un lugar más de aceptación de que esto es lo que tiene que pasar y de que esto es lo que nos tengo que vivir y que tiempo pasa de que de que podemos vivir esto nueve meses de otra manera entonces otra herramienta que yo te puedo brindar que te va a servir para poder gestionar nuestras emociones es que si hay una serie de pasos para comprenderte a vos, para escucharte, para que tu maternidad y tu crianza sea tu manera, sea tu medida, sea lo más sincero posible para ambos. Y esto tiene que ver, por ejemplo, con que nosotros seamos conscientes de qué nos está pasando adentro que si estamos sintiendo tristeza, si estamos sintiendo culpa, porque la culpa es algo que nos acecha a toda la mamá, si estamos sintiendo, eh, no sé, enojo, mucho enojo, mucho cansancio, bueno, entonces empezamos a comprender y a decir, bueno, ¿qué es lo que yo te sintiendo, Esto es algo que me está causando, ¿por qué? Yo siento culpa, ¿por qué? Porque yo creo... Que tengo que hacer o tengo que ser la madre perfecta entonces el primer paso sería ser consciente de qué es lo que está pasando de la emoción que tenemos estamos teniendo en este momento el segundo paso vendría a ser la aceptación la aceptación de que lo que no está pasando está bien es así está bien no porque yo tenga porque un día me levante súper positiva y a la noche me encuentro súper negativa y estoy loca, ¿no? Son emociones que no las podemos controlar y que están dentro nuestro y que mientras antes las aceptemos, más fácil va a ¿eh? ser acompañarla, acompañamos porque si nosotros estamos creyendo que somos la única, que estamos pasando por esto, que somos locas, eh, eso se suma, es un peso que se le suma la emoción que ya tenemos. Entonces, en primer lugar, aparte si vos te fijas en la comunidad que tengo en Instagram, todo estamos pasando por lo mismo. De por ahí a una maternidad que es real en Instagram, para que podamos acompañarnos, para que te dé cuenta que no estás sola. El tercer paso es tomar acción. Es tomar acción, es repetir que es lo que yo estoy necesitando en este momento. Repetan, si yo necesito otra sola, si tengo que decirle, perdóname, abuelo, abuela, tío, pero en este momento, mi bebé y yo necesitamos estar solos. Si yo necesito un tipo sola sin mi bebé, también pedir al papá o al abuelo a quien quieras que pueda acompañarte 15 minutos para ir al baño, para ir a... a, a no sea, píntate la uña toma mate, lo que vos quieras escuchar realmente qué es lo que yo necesito si yo necesito dormir 15 minutos también es tomar acción y también es a ver, tomar acción no es solamente hacer algo sino que también es por ejemplo, decirlo, contarlo, expresarlo si no tenía a quien contarle, puede escribirme puede escribirme por privado y lo charlamos pero de sacarte esa emoción que tenés adentro, porque si no, no vamos a empezar a manifestar tu bebé. Es para que vos puedas descargarte de eso, porque mientras vos trabajes en un bimba, tu bebé no lo manifestará, no es que no tendrás heridas que sanar, sino que estás en, otro, en otras emociones, en otro hito de ánimo, que podamos acompañar y que nuestro bebé nos pueda acompañar en ese lugar. Entonces, el tercer paso es tomación. acción. ¿Sí? Porque muchas veces quedamos y sí, pues yo necesito esto, yo necesito esto, y estoy muy cansada. Bueno, hacelo, hacelo, porque si no todo eso lo va a manifestar. Y de esa manera también podemos vivir desde otro lugar en la maternidad, porque vamos a estar cargadas de otras emociones, vamos a estar menos saturadas, vamos a estar menos frustradas y cansadas porque... Todo suma, porque yo estoy triste y estoy triste porque estoy triste. Entonces empecemos a aceptar y empecemos a accionar para solucionar lo que nos está pasando, para conocernos y para conocer a nuestro pequeño, para generar una conexión importante con nuestro pequeño. El cuarto paso es aceptarnos a nosotras mismas. No es solamente aceptar la emoción en sí, sino también aceptar a nosotras. También eh, es. querernos, tener compasión, ¿sí? Porque no somos la madre perfecta y no lo vamos a hacer. Porque si no, ¿qué le estamos enseñando a nuestro pequeño? ¿Sí? Nosotros no podemos equivocarnos porque no nacimos con un manual debajo del brazo, como dicen muchos. Sino que estamos acá aprendiendo, experimentando con nuestro pequeño. Y mientras lo hagamos, desde un lugar sincero, desde un lugar cuestionando todo lo que nos está pasando, lo podemos acompañar desde otro lugar, bebé. Porque mientras nosotros vayamos acompañando a nosotras mismas y, y tratar de que querernos nosotras mismas, vamos a estar de otro estado de ánimo y vamos a poder de esta manera acompañar a nuestro pequeño o acompañar la conexión que está generando entre nuestro pequeño y nosotras mismas. Porque la conexión es, es increíble, es milagrosa, pero es eh, difícil si vos no estás ahí presente, si no estás ahí en el aquí, en la hora, como decíamos en un principio, que podamos sentirlo. Podemos sentirlo, porque eso alimentará nuestra conexión, alimentará nuestra relación y alimentará la autoestima de nuestro pequeño para cuando crezca. Te cuento, estoy haciendo un proyecto, un hermoso proyecto para vos como mamá y para otras mamás que están en tu misma situación, para brindarte herramientas y empoderarte, porque estos primeros años de nuestros pequeños no vuelven, porque estos pequeños años de nuestros pequeños... No necesitan bien, no necesitan bien, sanas emocionalmente para poder darle ese ejemplo a nuestro pequeñito y que él pueda cre crecer sano emocionalmente también. Así que te cuento: van a ser dos encuentros mensuales cada 15 días. Lo estoy haciendo virtual. Así que si te interesa, aquí me acabo por el link y, y ahí tienes toda la información. Y si no, me puedes equipo privado. Entonces, el encuentro también va a tener un grupo de WhatsApp para que te sientas acompañada, donde vamos a estar todas presentes porque no es para que yo esté enseñando algo, sino para que todas nos estemos enseñando, todos estamos para aprender. También vamos a hacer actividades para que el contenido que veamos en ese, en ese encuentro lo no podemos incorporar a nuestra vida, porque no es lo mismo cuando no lo puede pasar a tu vida, a tu cuerpo. Entonces, Vamos a hacer actividades, durante esos días también voy a estar mandándote más videos, así te acompaño, así juntas podemos salir de este caos emocional en el que estás pasando. ¿Sí? Gracias por escucharme, gracias por estar acá, te mando un beso y un abrazo grande, gigante, y cualquier cosa estoy a tu servicio, si necesitas hablar, aquí por privado que yo estoy. Gracias.